El menú contiene plantillas para la construcción de un marketing digital. Si eres usuario que inicia, es recomendable utilizar plantillas y si eres usuario avanzado, una página en blanco estará bien para empezar. Conectarás tu autorresponder ilimitado a tus campañas de mail marketing para crear tus listas. Sitios web. Aunque no tengas experiencia, te permite crear con facilidad una gran experiencia visual para tu público. Duplicar embudos, dominios y subdominios. Tantos dominios como necesites. Apoyos para la generación de tráfico en línea. En contactos administrarás tu lista de suscriptores. Muy útil y necesario.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 en video en una plataforma extraordinaria. La creación y la experiencia de crear tu página web en cuestión de horas es muy satisfactoria, con videos, textos, imágenes, carruseles, movimiento, construcción. Construí tu página como todo un profesional, para hacer algún cambio simplemente te posicionas y por ejemplo vamos a cambiarle el color y vamos a cambiar el tamaño de la letra listo, ya hicimos los cambios que necesitábamos personalizar tu página le da carácter en la pestaña observarás mi favicon Y mi logo en el área de menú. Nubes en movimiento. La edición la realizas visualmente y con facilidad. Tenemos posicionamiento SEO. Imagina y crea tu espectacular página web.